Gracias, Aldo. Buenas noches. A todos. Buenas noches, profe Armado Bruno que está en salud informativo. No, no sé. Profe, ¿qué, ¿qué lectura le da al partido de hoy? ¿Por dónde pasó la derrota? ¿Qué dejó de hacer Santos hoy en casa de que siempre ha sido muy fuerte aquí en casa y hoy se lleva una derrota en esta en esta final. No, pienso que nos llevamos una derrota injusta, ¿no? Más allá que no hicimos un gran partido. Generamos las mejores chances, lo todo en el primer tiempo y bueno, una jugada fortuita, Cuchasul este, eh, en contra el eh, otro. Ellos aglomeraron mucha gente del medio para atrás, con mucho oficio, eh, nos trataron de bloquear permanentemente nuestro juego ofensivo. Nosotros fuimos a buscar, como, como siempre lo intentamos hacer. Generamos alguna chances sobre todo, repito, al inicio del partido, la amarramos y un poco el pecado nuestro después buscamos pero bueno hay, hay que reconocer el oficio de, de, de Cruz Azul y obviamente que este, nos faltó volumen de listos, ¿no? y, este, es, es muy difícil por cierto momentos, difícil para nosotros para el Madrid para el Barcelona para cualquiera cuando se te tanta gente detrás no estoy haciendo una crítica simplemente estoy escribiendo el partido y bueno nos vamos por ahí nos quedan 90 minutos y bueno, pues quizás eh, que resultara hacer el mismo juego o quizás que, que intentará hacer otro y bueno, nosotros vamos a ir a buscar permanentemente, como lo hicimos hoy y bueno, intentaremos mejorar nuestro volumen futbolístico repito es una cosa que no es sencilla, cuando hay tan, tanta gente por más que no tenemos que saber adaptarnos a esas circunstancias este, de juego que a veces son complicadas Adelante Marcelino Fernández eh, ¿Qué tal Guillermo? Buenas noches Marcelino Fernández del Castillo de, de ESPN eh, A lo largo del torneo tuvieron ciertas vicisitudes que tú mismo has comentado, lesiones eh, distintos temas que fueron mermando el, el plantel y ahora con, con esta situación del juego de Cruz Azul eh, sientes que te hizo falta más gente tener un, un plantel quizá más profundo para eh, tratar de darle la vuelta a situaciones como las que se te presentaron hoy? No, me hubiera gustado tener a todas, a, a la orden, a Ulises arriba, a Lozano. y eso sí me hubiera gustado porque esos jugadores, los jugadores son determinantes es ¿no? y jugadores en mejores condiciones físicas porque algunos los recuperamos sobre el final o la entrada de la liguilla y no están en, en óptimas condiciones. Pero bueno, son las circunstancias de todo lo que tenemos. ¿no? Este, nos hemos adaptado bien eh, en cierto partido, hoy realmente nos costó esa realidad, sobre todo entrar en una defensa muy numerosa y con mucho físico ¿no? nos costó encontrar los espacios. Por más que el, al principio del partido sí lo hicimos. Lo que pasa es que las marramos en las situaciones y si hubiéramos convertido en un gol, seguramente de eso que generamos hubiéramos obligado a Cruz a hacer otros jugadores distintos, no sobre todo para los jugadores que tienen. Pero bueno, este, no, vuelvo a repetir, no estoy este, eh, desempeñando una crítica hacia ellos, simplemente describiendo lo que sucede en el partido y bueno. Quizás a nosotros nos falta realidad, pero si no decimos, y diría tener a cuba de losanos, que seguramente es un jugador importante para nosotros y en mejores condiciones en el mundo que, que está jugando, pero un poco más normal. Diego Federico Olvera. Gracias por la pregunta. Profesor eh, Almada, buenas noches. Federico Olvera para de bolas de Radio 13. Profesor, bueno... Eh, Cruz Azul en un posicionamiento defensivo tenía dos líneas, una de 5 y una de 4 en un último 4-1 y bueno, eh, haciéndoles dos, dos contra uno en las bandas sabemos que los jugadores eh, en espacios eh, reducidos en el mundo son muy pocos y bueno, le, la pregunta es ¿qué opciones tiene usted ante ese, ese juego que difícilmente Cruz Azul va a cambiar su estilo en la vuelta? ¿cómo hacer para penetrar el, el primer tiempo el equipo estaba ordenado, al final no sé si mentalmente se distrajo y ya había muchas imprecisiones. ¿Cómo hacer una estratega como usted para poder penetrar y ser efectivo con lo que pues es el, el romanticismo, que con el gol no y, y encontrarlo? Y bueno, tenemos que ser mucho más preciso, como usted bien dijo, sobre todo al final tenemos mucho más impreciso, quizás por el cansancio, el apresuramiento y por obviamente no quiero llegar rápido y tenemos que encontrar a sociedades colectivas, ¿no? sí, sí, sí, sí. cosas que muchas veces las hemos encontrado y que hoy nos costó sobre todo en el segundo tiempo, por más que tuvimos el control, fuimos a buscar, tuvimos el peso, pero tenemos que tener una mejor precisión y encontrar a los hombres que pueden desequilibrar el uno contra uno. ¿no? Algunos de los jugadores nuestros en la parte defensiva son muy buenos en eso, Hoy quizás lo escalonaron bien, o, o no pudimos encontrarlo. Bueno, esperemos estar en una mejor noche, sobre todo en los, en los últimos 20 o 25 metros de la cancha, que fue donde nos faltó este, por resistir, porque eh, se va a jugar de local, quizás hace otro juego, quizás no, no sé. Pero nosotros seguramente eh, este, mantendremos nuestra vida, porque es una manera de sentir el fútbol, y bueno, obviamente tenemos que corregir los últimos 25 metros para encontrar esas aperturas y poder llevarnos el partido, porque tenemos que en definitiva ir a ganar allá, no, no, no desnudarnos en el fondo tampoco, pero sí este, correr riesgo para, para ir a buscar, que generalmente los, los corremos. Gracias, sí. delante, pues, de Guillermo, buenas noches. Jorge Víctor García para Fox Sports. Estamos en vivo para la última palabra. Mentalmente, futbolísticamente, ¿qué tanto lo que pasó en este partido, que era importante por la localía de Santos, qué tanto puede definir la serie entendiendo que, bueno, Cruz Azul vino a jugar de una manera y seguramente con ventaja intentará hacer lo mismo allá y que a Santos le ha costado a lo largo de todo el semestre de visitante? No, vamos van 90 minutos y vamos perdiendo a hacer quedan 90 minutos este, y es fútbol no tiene dimensiones distintas la cancha tiene la misma dimensiones somos 11 contra 11 y bueno, intentaremos ir a buscar con la valentía que siempre nos han hecho estos jugadores ¿no? este gol de eh, nosotros nos cuesta recordar algún partido que no, llevábamos, no hayamos llevado el peso del, del, del encuentro de visitantes y que no hayamos generado más que rival prácticamente todo lo que jugamos eh, pues, así que obviamente tenemos que corregir el puntillaje final y tener más volumen sobre todo en el segundo tiempo que no tuvimos tanto tuvimos el control pero nos, nos dificultó encontrar esas aperturas pero nos quedan 90 minutos este, en 90 minutos se puede hacer mucho ¿no? en menos tiempo todo pero nosotros estamos muy fuerte, queremos ir a ganar y confiamos plenamente en los futbolistas que tenemos ¿no? a ver que nos interesa recuperarlo y bueno, eh, nos quedan 90 minutos así que vamos a ir a batallar allá a tratar de dar vueltas al marcador si hacemos un gol se va a empatar y bueno, después eh, intentaremos buscar dar vuelta a la serie ¿no? sé que es difícil, es complicado porque Cruz Azul tiene muy buenos futbolistas tiene muchos jugadores con mucho oficio como lo demostraron hoy pero esto es fútbol, este, en definitiva, como digo siempre de los futbolistas. Este, si jugaba mejor que el rival y, y, y encontrar las tortugas que hoy no encontramos, quizás este, podamos tener un volumen distinto, sobre todo, repito, en el segundo tiempo, porque la primera media hora fue muy buena, nos gustó, este, y bueno, bueno, estamos capacitados por, para darlo, bueno, estoy completamente convencido. Bueno, cerramos con Marcelo Ferreira. Ah sí, buenas noches profesor Armada, este, el partido bastante cerrado, eh, perdón de Radio Gol 92.1, el partido bastante cerrado, ¿qué hacer diferente en el partido de vuelta en el Estadio Azteca para eh, revertir este marcador? ¿Y qué este, menciona usted que prácticamente metieron en el camión atrás? Eh, ¿Cómo combatir una defensa así? No, yo no, no, no manifiesto nada, yo es eh, lo que se en la cancha. <risa> Este, ya les dije, encontrar las aperturas que no encontramos hoy, las sociedades, las ¿no? este, sociedades entre jugadores este, y tener mucho más precisión de la que tuvimos en el tiempo, que uno es muy impreciso y cuando vos te vuelves impreciso este, lo, que, lo que genera es que la defensa rival tenga más facilidades para defender. La idea de no hacerse era tan fácil y bueno, este, tenemos que corregir esa, esa situación nosotros hemos dado muestra en muchos partidos este, de un muy buen volumen de, de juego cuando estamos precisos y eso es lo que tenemos que buscar mayor precisión y una, obviamente acompañarlo con una efectividad en la definición pero seguramente Cruz Azul, lo repito, es un rival de muchísimo cuidado porque tiene jugadores de mucha jerarquía y, y ir a buscar con orden, no, no, no, no desesperarnos más allá de lo que nos encontremos con lo que haga Cruz Azul, lo importante es lo que podamos hacer nosotros. Vuelvo a insistir, nos quedan 90 minutos y ya estamos con, creo que dependiendo de nosotros, en la medida que hagamos cosas que debemos hacer y en, en algunos momentos, obviamente se va a defender, que es una virtud también en el subo. ¿no?